hola qué tal mi nombre es Melqui Hernández comprometido con tu triunfo y hoy vamos a hablar lo que es el emprendedor ¿sí? es un tema muy extenso pero realmente te digo una cosa hoy hoy podemos empezar a ver lo que es un emprendedor es una persona entusiasta comprometido eh que tiene sueños, tiene metas, es honesto, trabaja de corazón, con su gente se compromete, le ayuda, le toma de la mano para poder seguir adelante. Y sinceramente te digo una cosa, dicen por ahí que el emprendedor o el triunfador nace, no es cierto, esto se construye. Se hace ese emprendedor, se hace cuando tiene esa pasión, ese entusiasmo, ese interés de poder servir a aquella persona que está a su lado, que se rodea con personas con buena actitud. Y la verdad, yo te invito, te invito a que puedas ser esa persona, a que pueda hacer equipo con Melky Hernández. Y te digo una cosa, sinceramente, yo era una persona, pues tal vez. Sin compromiso, tal vez sin una idea de qué era un emprendedor, pero también me dejé ayudar, me enseñaron, me instruyeron. Me... Mira, te digo una cosa: hay prioridades, porque sí, me enseñaron cómo meter en mi cabecita algo que podía construir a Melqui Hernández. Y te digo, hay herramientas necesarias para que puedan ayudarte a ti y te digo si tú te capacitas, si tú te comprometes, si tú ayudas, si tú ves de qué manera poder hacer las cosas, pero tienes que prepararte, capacitarte porque vuelvo a repetirte, un líder o un emprendedor no nace, se hace y de esa manera, es más, te digo una cosa, es gente que puede ayudar a la gente, a su gente, a sus amigos, y no es, es simplemente que quiera hey, hacerse grande por sí, por por es más, ¿saben qué? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día hay personas que quieren beneficios propios, pero eso no es un emprendedor. El emprendedor, vuelvo a repetirte, es persona que se compromete con su gente, que le quiere ayudar de corazón, ¿sabes? Hoy te invito a que tú puedas prepararte, capacitarte y te van a ayudar. Bueno, melky está comprometido contigo para ayudarte. Para, bueno, ¿sabes qué te dije? melky Hernández está comprometido con tu triunfo. Y por eso te digo que nos vemos en la próxima. Nos vemos más adelante y vas a ver que vamos a tener más cosas preciosas. Más herramientas que te van a ayudar para poder tener ese éxito. Ven. Te invito, vamos y vamos a crecer juntos, ¿sale? Así es que nos estamos mirando para la próxima.